¿Estás ebria? No, no. No, pero volví a otro vicio que hace un montón de tiempo no tenía. Y volví al café. Hace muchos streamings atrás, hace muchísimos casi al principio, a mí me conocían como una adicta a la cafeína. La dejé, la dejé, pero empecé a tomar monster. Dejé de tomar monster por un tiempo, porque medio como que me pudré porque ser edgy todo el tiempo, medio como que te saca futuro. Entonces dije, bueno, vamos a probar café. Y ahora no puedo dejar de tomar café con leche. Imagínense lo que es todos los días, agitarle la garcha a un hombre para que te dé leche. Sí, igual yo no tomo cualquier leche, yo tomo leche paterna, chicos. <risa> 10 días, para los que no saben, me fui a México 10 días, me fui a Cancún, a Cuncán. Yo llevé poca platita, pensaba comprarme cosas, me compré cosas, me compré pelotudeces y me compré muchas cosas para hacer en streaming, porque tita siempre mente de tiburón pensando en qué comprarse para el streaming. ¿No te compraste el celular? sí. Wow. Me quería comprar la paleta de James Charles, que es una paleta de maquillaje Que sale 34 dólares en Estados Unidos En México sale 70 dólares Acá, con impuestos, con traslado y con un montón de cosas más Sale entre 240 dólares, 300 dólares La puta paleta de Lord Dije, bueno, me la compro en México, la vi, vi el precio, todo Dije, bueno, me la voy a comprar Pero nada... No llega a tiempo, cerró el lugar y justo fui el último día y cagué, así que no me pude comprar una verga. Pero, ey, ey, me compré cosas. Me compré cosas que estaban muy baratas. Y literal, miren lo que me compré. Me compré zapatos de trola. Miren los trola zapatos que me compré. Una gana de pisar a alguien con estos zapatos. Está muy bueno, están muy buenos, están retrolas. Amigo, mira mis zapatos. Lo difícil igual de estos zapatos es caminar con ellos, porque los usé y me maté. Pero no importa. Es muy difícil caminar con esos zapatos. No sé por qué, se resbalan, se caen, no sé qué onda. Amigo, voy a parecer un Bambi recién nacido, boludo. Te juro. No, no. Ustedes porque quieren ver patas. Mirá lo que se ven. Mirá lo que se ven, boludo. Mirá, mirá lo que se ve esta pata. Nadie pensaría que esta pata de indígena se convierte en esta pata de princesa. Mirá lo que es. 35. Entonces, todos los zapatos 35 están de oferta porque la gente tiene el pie enorme. Y nada, o sea, la verdad es que no me dio mucho tiempo. Pero le compré un regalo a Abby. y le traje conchas a Abby. La arena, chicos, la arena de Cancún era, era blanca, blanca, blanca. Puro, un sueño, nada que ver a Mar de Plata, nada que ver, todo lo contrario. Era blanca la arena, el agua era turquesa, no. Yo dije, fuah. Esto no pasa en Argentina. ¿Te quemaste, Tita? Te juro que no se me ve en la cara. Ni en las manos. O sea, acá pasa las manos un toque, sí. Les explico lo que pasó. ¿Me quemé? mal. Primero que nada yo compramos un bloqueador solar que era factor 60 para bebés, lo cual era muy funcional ese bloqueador solar porque era para bebés. Yo me lo puse en la cara la cara me quedó intacta, excepto el reborde de la cabeza, que el reborde de la cabeza se me quemó todo. Y pueden ver que estoy tostada alrededor de mi cara estoy tostada alrededor de la cara tipo como si me hubiese maquillado. Ok miren, ven? Es como que tengo un reborde bueno pero nada, estoy tostada reborde. Me puse mal el bloqueador tengo como unas especies de partes en las que estoy quemada y partes en las que no así que estoy blanca, estoy como tigrada ¿no? digamos como que soy un tigre de bengala o sea como que tengo rayas entonces, o sea, tengo partes en las que decís acá estoy tostadito, un toquecito y acá no, hay partes acá no sé si se nota, acá tengo una raya tostada, acá estoy blanca en esta franca acá tengo una, un rayón blanco, porque me puse como el orto chicos, soy un savvy. ven? acá se nota más, estoy toda manchada no me quemé, me manché, quería quedar como un y quedé todo porque el orto me quedó rojo Rojo Como un tomate Tengo el culo rojo Tengo el culo rojo Soy un mandril Chicos, no se los voy a mostrar Pero saben que les voy a mostrar Les voy a mostrar una foto referencia Una foto referencia Para que no se queden con las ganas Bueno Algo así es el orto de tita Bueno, lo ven? Pero ese es mi culo Ahí lo tienen ¿Ves? Ahí está Creo que me he comprado lo que toda mujer querría en el momento de llegar a un país donde todo está mucho más barato Yo ahora en este mismo momento no soy la persona Parte de un estereotipo Yo soy el estereotipo de mujer ¿Soy lo que cualquier persona pensaría que soy? ¿Soy el prototipo predeterminado de mujer realizado en 1950? Soy esa, esa imagen Me compré una lavadora. Una lavadora de pinceles. Amigo, en serio, lava. Es que está muy buena. Te juro que está muy buena. Déjenme que les muestre. Tenemos detergente y agua. Tutorial cómo usar un lavarropas pequeño. Bueno, primero que nada, nosotras las mujeres abriremos como corresponde la puerta del lavarropas. Hazlo despacio, sin hacer ruido, para que nuestro amo y señor no nos diga nada si escucha algún ruido. Recuerden que él está muy cansado y no quiere que nadie lo moleste. Ahora pondremos un poco de agua en nuestro lavarropas. Por supuesto trataremos de senarlo lo más posible Porque queremos que limpie bien todo lo que queramos poner, por supuesto Veremos que ya está bastante seno Así que le agregaremos el detergente Por supuesto que se si le agrega el detergente a unas gotitas, está bien <risa> En este momento, como verán, nuestro lavarropas está goteando La puta madre Oh no, <risa> nuestro lavarropas está completamente sin La puta madre, ¿de dónde cotea esta verga? Ay, boludo. Bueno, vale, que nuestro lavarropas está funcionando como el orto, pero no importa. Puta madre, ¿dónde cotea? La concha del mono. Antes no goteaba así. Me están cagando. <risa> Me están cagando. Ahora sí, tengo todo el piso mojado. Me van a cagar a puteadas. Le ponemos agua en esto puto lavarropas. Listo, ya está, vale. Una vez que tenemos el lavarropas completamente lleno, pulsaremos el botón. ¡Wow! ¡Empezará a funcionar! ¡Está funcionando nuestro lavarropas! Vean cómo es espuma. Ahora pondremos ahí adentro nuestro pincel. El pincel se ha trabado. Y bajaremos la tapa. Recordemos que lo que estamos buscando es que se limpien nuestros pinceles. ¿Ven cómo quedan nuestros pinceles? Completamente limpios y llenos de espuma Está muy bueno este producto No es como si estuviese chorreando Qué bueno que esa pilas y no está Conectado, si estaría haciendo el... ¿Qué pedazo de mierda? ¿Por qué botea tanto? Después desagotaremos Nuestro lavarropas, si funcionase bien Usaríamos esta manguera que cuando La hacemos así empieza a tirar cum Pero como funciona como el orto Ya de por sí gotea no importa Un puto pingo la manguera Cae directamente de ahí y así desagota el agua ¡Ah, ah! La puto lleno de cum me dejó ¿Cómo lo apagaba? Ahí va Tiramos toda la puta mierda que tenemos acá Y ya está, finalmente tenemos un ¡Wow! litro de cum No puedo creer que para esto le saqué las pilas al control del aire acondicionado que no tengo la garantía, cagué Y en tal caso, ¿dónde me lo devuelvo? A Cancún, boludo, dale, me voy a tomar un vuelo para que me lo devuelvan Bueno, fui a Cancún y me compré un lavarropas que no funciona pasaron un montón de cosas re mil recopadas en el viaje, que me dan ganas de contarlas, pero siento que les voy a spoilear, porque va a salir un nuevo video, y este video se va a tratar básicamente de mi viaje en Cancún, pero... Sí le voy a contar cosas acerca de, de cómo era la gente allá. En México resultó la gente ser demasiado servicial. En el sentido que no noté un trato especial que en Argentina no, no, no hay. Por ejemplo, a mí lo que me pasó cuando yo estaba yendo con el pasaporte, acá en Argentina, en aerolíneas argentinas, te dicen bueno, mostrame tu pasaporte, bla, bla, bla, bla. La gente que te trata ahí, te trata como el orto. Te dice, sí, a ver vos, ¿puedes pasaporte. Trajiste a ver, está bien, Chao. Literal, te tratan así en Argentina. ¿Por qué te tratan mal? Te tratan como el orto, ¿por qué pueden? Pero vas a México. Amigo, vas a México. La gente te pide disculpas y gracias si te equivocas. O sea, literalmente choqué a una chica sin querer y me dijo: Gracias. Yo dije: Como. Es que la gente te trata muy bien. A todo esto fuimos a la parte de la zona, estaba buscando un pad con tetas. Específicamente estaba buscando esto. Era un mousepad de REM, en donde en la parte esta, donde tienes que apoyar las manos, se puede apoyar las tetas. Pero no, no lo conseguí. Sigo teniendo un mousepad de Mortal Kombat, todo cagado, es lo único que tengo. Igual tampoco es que importa tanto ya a estas alturas, o sea, de REM. Es que tenía que ser de REM, porque REM, porque REM. A tu lado, arroz,